hola una vez más en otro video tutorial eh, este no será así como aprender um, instalando un programa o cualquier cosa que, de los que les he estado enseñando este más va a tratar de eh, cómo se llama les voy a enseñar qué quiere decir un código QR un código QR pues muchas personas lo han visto muchas personas les ha causado inquietud y son estas cosas que están que aparecen en los anuncios en, en compras de ventas en pues pues en cualquier cosa la verdad ya está en cualquier cosa esta, estos códigos son para que tú los puedas escanear y que tu celular los pueda leer con facilidad solamente acercando. Es más, si eh, tú tienes algún escaneador de QR, puedes simplemente poner, eh, abrir el escaneador, poner la cámara que se vea el código no muy bien, aunque no se enfoque muy bien, solo con que lo vea la cámara e inmediatamente escanea este código. Es algo muy sencillo y. Les enseñaré algunas cosillas que deben de saber de estos mismos códigos. Bueno, empezando, este aquí, primero que nada, un código QR, como les había dicho, es, un, es como digamos un código de barras, pero con mayor velocidad de escaneo. Este, miren, um, les voy a dejar el enlace en la descripción y uh, aquí va a estar el video estoy grabando y aquí van a estar dos, dos lugares donde pueden apretar este generador de QR es los va a enviar a esta página en donde ustedes podrán crear su propio QR cuando lo necesiten por ejemplo ustedes quieren en hacer un anuncio donde quieren que se metan por ejemplo a su página web solamente aquí escriben en su página web, por ejemplo la mía http, dos puntos online, este de kareduardo.wix.com es y ya no le ponen aquí la resolución de píxeles si va a ser para un anuncio muy grande por ejemplo, le pueden poner muy grande para que no se pixele la imagen y este, pues no es muy importante le ponen generar código QR y enseguida este empieza a cargar la página y listo aquí está solamente la pueden poner guardar imagen como o agarran le dan clic insertarlo lo jalan a, lo ponen en su escritorio ¡pum! no bueno. como ya lo tengo aquí y lo pueden ver aquí está este pues nada más lo hacen así y, y se guarda Aquí pueden crear ustedes una URL, como dice aquí, de un mensaje, dice SMS. Pueden de algún mensaje, ponen aquí el número, el mensaje que quieran escribir, algún teléfono, algún email, texto, todo lo que quieran que, este, que sea fácil para un celular o tablet, solamente con que se meta tablets y un celular el segundo enlace que dice que está aquí un código QR con una línea roja ese es es para es una aplicación que yo les recomiendo para android este en la cual pueden este escanear los códigos qr con facilidad y aparte los guarda por si sí, por ejemplo están en el supermercado y no tienen internet digamos entonces este los los guarda por ejemplo aquí esta es la interfaz de, de, de la aplicación le dan en scan barcode y abre su cámara y este y se empieza abre su cámara con que enfoquen más o menos el, el código lo, lo este, detecta y, este, y los guarda aunque no tengan conexión a internet por ejemplo lo detecta y miren aquí este no lo enfoco a en toda la pantalla pero sí se ve y pues lo detecto eh, es, detecto el url http www.clm.com y nada más le ponen goto <abajo> website si su celular está en en español en inglés va a poner goto website y si no pues ahorita <abajo> se <más> traduce va a decir ir al sitio web y buscar en el navegador Mm, este es para que usted, aquí en este apartado que dice create es para que ustedes puedan hacer su propio código qr igual con diferentes cosas pueden poner una dirección de un contacto un celular algún url un email pueden generar el código qr de alguna aplicación la localización y algunos más Solo desde que están en la aplicación está muy buena la verdad es la que más me gustó de, de muchas que hay solo con que pongan en play store códigos QR o, o, o escaneador de códigos QR, inmediatamente este, aparecen demasiadas porque esto ya es algo muy solicitado algo que ya se va a usar a partir de ahora en demasiados lugares y no solamente están las aplicaciones para Android, también en iOS, iOS este, se pueden meter a su, tienda de a su tienda de aplicaciones, pueden escribir QR, hagan de cuenta aquí, QR Scanner Así Le ponen Buscar Y inmediatamente como podrán ver aparecen demasiadas Al igual que el, Que el Mac En los Iphones Al igual que en que Windows Phone blackberries en todos lados Están aplicaciones Para que ustedes puedan escanear Sus códigos QR Y pues más vale probar Todas porque la verdad son muy buenas la que más me gustó a mí es esta ya les la acabo de enseñar es muy buena porque guarda todo además tiene para que ustedes puedan generar su propio su propio código QR desde su celular o tablet y, y bueno hasta aquí creo que es todo lo que les iba a decir solo desde que vean en cualquier lugar algún alguna este, algún anuncio como los que mostraré a continuación, algún anuncio en donde esté algún código QR con puros cuadritos y aquí. Esto se basa solamente con, con por ejemplo, aquí tiene tres cuadros grandes en las esquinas y un cuadro pequeño en esta parte de la imagen. Y con eso, bla, lee. Pueden tener demasiadas formas. Por ejemplo, aquí la otra vez de un. Que otra vez escribí hola y si sí, mucho mucho mucho mucho mucho, mucho. Y pues como podrán ver genera diferente código este es más grande y pues dependiendo lo que tenga no sé la verdad es como las empatéticas han sido esto pero es muy bueno, la verdad es muy bueno Y bueno, desde aquí pueden usar ustedes los códigos que quieran Crear los códigos que quieran Y pueden, pues, escanear los códigos que quieran Espero les haya servido este video um, um, La verdad espero un like un, Que se suscriban a mi canal, por favor Y bueno, hasta la próxima um, Bye bye